Argentina en semifinales. ¡Ay, no sabe lo que sufrí! Cuando llegó el primer gol, wow, qué felicidad. Ese pase que le hizo Messi a Molina fue fantástico. Acá ya se despertaba la ilusión. ¡Qué hermoso es iniciar el partido con un gol! Cuando llegó el penal, wow, ahí sí, dije, ya está. Somos campeones Es como que dentro mío había algo que me decía Wow, vamos a ganar este partido Pero por otro lado también hay otra parte de mí que me decía No, no tenés que confiarte porque lo pueden llegar a empatar Y así pasó porque al final nos metieron un gol ¿sí? Nos descontaron la verdad es que ellos tenían mucha ventaja porque medían como 2 metros y los jugadores de nosotros no, no éramos, o sea, no son tan altos, ¿no? Y acá cuando vino el segundo, ahí antes de finalizar el partido, qué bronca que me dio, la verdad no lo podía creer, no sabía, ya decía...